No, este es de chocolate. Este también está rico. Ay, pero está mal. <risa> Ay, pero qué malo cocina Wendy. ¡Niño, cállate! No, no. Aquí está la Camila tratando de luchar su sponsorship de Wendy y viene y lo acabó. Y los también. Ay, qué rico está todo. Y el, todo. Chili. Y el con, Ay, con qué chili. Qué rico está todo. Bueno, ¿qué se puede comer aquí en este menú? Los chiles, coma, empieza a comer chiles. Miren, no, miren no, no. la ensalada. Yo estoy llena, dame un like. en La ensalada. Quiero un yogur. ¿Cómo está este? No lo he probado. Ah, yo lo pruebo, probado, No, yo lo. Bueno, tú lo pruebas. Ay, pero derretido. Bueno, hija, me demoré en llegar. ¿A qué clase de mierda es esta? ¿Esto es lo que toca? Esto es lo que toca, ¿no? Después yo estoy criticando a Wendy la culpa no es de Wendy, la culpa es tuya. Bueno, también muchas de las cosas es que me demoré en llegar. Y por bueno, eso. Bueno, también es... una cuchara, ¿no? ¿Esto qué es? Creo que es tan Bueno. Bueno, tú pruebas esto. Huele, tiempo? huele a. Vainilla. Con vainilla. <risa> ¿Qué vainilla hombre? imperial y vainilla. ¿Cuál es la otra? Huele a vainilla con vainilla. Sinceramente, sí. la fresa no se le huele. Cómelo. ¿Esto es ¿no? de una cuchara o nada? No, es así. Coge, mira, te presto esto. No, no Es así. Este, este es de meme. Este es meme. Para empezar está caliente. Vamos a empezar por ahí. Mami, te diré que este me demoré. Ah, mira, pero es que no se puede hacer un video así, ¿entiendes? Porque después uno está difamando de Wendy y la culpa no es de Wendy. ¿entienden? Y después sí. viene la de Ahora la de... digo yo, no vayan a Wendy. Y yo estoy diciendo una cosa que no es verdad. Yogur, mm. es batido con yogur. No es nada exquisito, se puede comer, pero exquisito de que, hay morir con esto. No, pueden vivir toda una vida, no se pierden nada. No sé, no sé. Es porque no probaste las ensaladas, las ensaladas están y me... los wraps también. Mi oh. opinión es, fíjense, yo no soy una Wendy experta. veo que es primera que bonito. como esto. Yeah. Mira tienen, mira, tienen, carne de verdad. Mm. Tienen carne de verdad, eso es lo bueno. Tiene helado, tiene helado. Está retido, imagínense ustedes, damos una servilleta. Imagínense ustedes, por eso sabía que. Niña, Pero si es verdad. Pero no, es helado, es helado, ¿sabes? No, pero mira, chicas, no, como tienen carne. Estos sí son de verdad. Hay chicos, no, que son que mm. no tienen nada de carne, de carne. Es helado, derretido pero es helado. Sí. Lo pueden pedir, lo pueden pedir. Lo pueden pedir, lo pueden pedir. No hay problema. Ok, mami, mira. Este chili es para ti y este es para mí. Vamos a probarlo. Mírate. Pueden mm. pedir esto, está bueno. Delicioso. Mm, delicioso. Copiona. Copiona. Vamos a probarlo. Es esta... Mi en esta casa, Katy, en esta casa no hay cuchara. Dime, la casa que tenemos una casa nueva, ¿no significa que no la habéis cubierto? No, no, tienen nada preparado. Esto es un desastre, qué clase de video más malo, no hay condiciones, el menú llegó derretido, la gente no trae los cubiertos, me tienen a mí un artista de mi calibre. ¿Qué artista? Lo que hacen por ahí es un artista de mi calibre, ¿cómo que no así? Estoy una invitada por la mami, artista invitada a la mami El sabio piensa lo que dice, el necio dice lo que piensa. Te lo vuelvo a decir, el que es sabio piensa lo que dice y conecta su lengua con el cerebro. El que es necio dice lo que piensa, no sabemos con qué lo con Si tú no llegas, te vas. Mami, ¿te vas a ir tomando yogur? Sí, no es un yogur, es un helado de fresa derretido, está rico. Está bueno, con hambre, seguro que cualquiera se lo come. Está bueno, está bueno. No, no, está bueno, sin hambre también te lo puedes comer. Por ejemplo, si de esas cosas que uno a veces sale de la casa y no quiere comer como que está quiere comer algo tu calentito como de casa Está bueno, en, está, está bueno, está ajá, es, esto sí se es puede comer Es como una comidita de casa Ajá, esto sí se puede comer sin problema Venga, vas coge por el drive-thru, lo coge te lo comes en el carro y llegas a la casa con también pesta de sazón Pero sabe bien No me des más esa cosa Niña, si ya lo que... Estas no hay que probar, lo que me tengo que probar es esta de pollo que es el grill pollo Ah, dale Qué rico está el pan. Mira mami. Uh, oh, una, como una almohadita. Ay, qué bueno. Duérmete con ella. Está? Una Ay, se me un poco. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo, a mí me encanta la hamburguesa. Mm, pero yo estoy llena. Yo almorcé hace poco y estoy llena. Entonces cuando uno está lleno y no tiene ganas de comer, la comida no te mata. Con hambre, el show hubiera sido diferente. Me la comida todo. Pero no entonces como ya todo dice Mío santo voy a dar mi puntuación final Ajá. entonces a lo que no le voy a dar 10 puntos es el, el chili con rice a mí no, tú quieres probar no, no, no, no gracias, mucho gusto el chili con rice no le voy a dar 10 puntos porque no se ve lindo, voy a mostrar cosas que se vean lindas, dándole a Google 10 puntos para la ensalada Porque a mí me gusta el pollo Este 10 está rico, caliente este está bueno, 9 este, este también 9 nueve. 9, nueve, nueve. ajá, 9 este. Si sí. esto congelado 10, descongelado 8 Lo que pasa con los frutti es que se nos desvirtieron Y por eso ahora ya no tienen ese sabor rico que deberían haber tenido Está fatal Mira. Sí ¿Hay agua? Bueno, no, es un spray Pero este es frutti de venida Déjame probar el spray Este es frutti no. de avenida. Ya ya no. seguro ya no tiene unidad no. Ni gas, ni sabor, ni nada. Esto es agua de... ¡Mami! Bueno, de un... Con un semardín. Es que se me derritió. Ay, qué clase porquería de video con esta comida. Es que todo estaba... Todo estaba rico. Lo único, único, único fue... El chiliporro... Esa combinación no nos mató para nada. No nos... Y esto todo vino derretido. Y el refresco no lo piden con hielo. Si van a estar en el carro mucho tiempo, no lo pidan porque no le va a saber a nada. A nada, como un colorante Ay, falta faltar, está no, Más malo y me mato Qué colorante va a tener que ser transparente Ah, verdad, esto es transparente <risa> La verdad Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video Espero que les haya gustado muchísimo Los quiero Bye Bye Mío y... Colorín y... colorado Colorín. El, El mundo de, de Camila. Camila Por, ¿Por hoy